Eh, ¿tú? Sí, sí, tú. ¿Sabes lo que es el Brand Content? ¿No? Pues no te vayas que en este Coffee Break te lo explicamos. El Brand Content es una técnica de marketing que utilizan las marcas para atraer a sus clientes. El objetivo es conectar al comprador con la marca, provocando una experiencia mucho más amplia que la simple venta. El brand content funciona cuando se genera una experiencia única, inigualable y e repetible. ¿Por qué? Porque el público no se da cuenta que está recibiendo material promocional, sino que está sumergido en una experiencia que le resulta interesante, innovadora, que se lo está pasando bien o que simplemente le llama la atención. Esto genera una relación de lealtad, de de comunicación de buen rollito con la marca que va mucho más allá de la venta. Sí, sí, sí. Aportar valor en lugar de solamente vender un producto. Es por eso que el brand content funciona también ¿No me crees? ¿Os acordáis de Félix Van Garten? Sí, hombre, sí, aquel tipo que en el 2012 se tiró desde la estratosfera y que fue retransmitido en streaming por YouTube. Ahí Red Bull llevó al extremo sus valores de marca. Riesgo, récord, adrenalina y romper los límites. Show a en un minutes ¡Fue Felix at, uh, 8, otro ejemplo, la marca de coches BMW realizó una serie de cortos de acción en los que los automóviles eran el eje central de las tramas y estaban perfectamente integrados. ¿eh? La banda de música OKGO OK realiza vídeos altamente virales que son auténticos brand content. Marcas tan conocidas como Google, Samsung, Honda o como la aerolínea rusa S7 han costeado videoclips en los que su marca está muy presente. Me entra en Twitter ahora mismo de Jaime35 que me hace una pregunta ¿El brand content es lo mismo que el Product Placement? A ver, si es verdad que tiene algo en común, que los dos intentan posicionar en la mente del consumidor el producto de una forma positiva pero cada uno sigue una estrategia diferente Mientras que el Product Placement presenta el producto de forma pasiva cuando el brand content está bien hecho, nos olvidamos de que la marca está ahí y nos fijamos en lo que está sucediendo, en lo que está pasando, y asociamos esas sensaciones positivas con el contenido que esa marca nos ha regalado. Y ya acabamos. Recuerda que este Coffee Break te lo ha ofrecido Low Post. Lopos es la plataforma líder de creación de contenidos de calidad en español. Visítanos en lowpost.es. Disponemos de un servicio de creación de temáticas que podría interesarte. Lopos contenido de calidad.